Soy Isabel Postiglioni, hoy estamos aquí con, con Julia Simón, ella es mamá de tres, de tres eh, peques, dos niñas y un niño, es educadora en disciplina positiva y profesora de yoga y nos va a contar hoy, vamos a hablar de un tema súper importante como es el autocuidado. Así que damos paso a Julia, eh, cuéntanos Julia, ¿qué es el autocuidado realmente? Buenas Isabel, ¿qué ¿no tal? A ver, el autocuidado. Bueno, pues el autocuidado para mí es, eh, como su palabra bien dice, eh, cuidarse a uno mismo, ¿no? Pero yo creo que aquí es importante eh, diferenciar, ¿no? Que no es solo eh, cuidarse por fuera, sino también que es más importante por dentro. Bueno, las dos son, son importantes, ¿no? Pero casi que estamos como muy acostumbrados a este autocuidado externo. Y, y creo que tenemos como más abandonado ¿no? el, el, el autocuidado interno. Y bueno, como en todo en la vida hay que encontrar el, el equilibrio. ¿no? Está muy bien eh, cuidarse por fuera, pero, pero, eso, pero al final hay que, hay que mirar hacia adentro y empezar a, a, a cuidarse y a, y a, y a mirar. ¿no? A mí el autocuidado al final lo que me da es mm, mirarme ver eh, qué necesidades eh, tengo y cubrir, ¿no? Porque puedes mirar en las necesidades que, que tienes, pero si no las cubres, esas, esas necesidades, no estás en ese autocuidado. Estás simplemente en el autoconocimiento sin dar el paso de, de cuidarte, que esto nos pasa también mucho, ¿no? Es como yo sé qué que, que, que es lo que necesito. Hay gente que no sabe ni lo que necesita. Hay varias, varias fases, ¿no? Hay gente que no sabe ni lo que necesita. Hay otras personas que, que saben lo que necesitan, pero no dan ese, ese paso no de, de, de cuidarse. Y bueno, pues el autocuidado es esto, dar el paso y decir, vale, eh, mi cuerpo me está pidiendo esto, mi mente me está pidiendo esto, ¿qué puedo hacer yo para llegar a, a, ese, a ese punto? ¿no? Entonces, eh, bueno, pues para mí es que es eh, fundamental el, el, el autocuidado, fundamental. O sea... Y más ahora, quizá después de la pandemia, ¿no? que ahora mismo se está viendo tanto, tanto, tanto los problemas... Eh, eh. A mí, me, a mí me, me, me, me sorprende mucho esto, ¿eh? de verdad, hago muchas reflexiones porque, claro, yo vi, pienso, eh, bueno, me siento afortunada, ¿no? Yo la pandemia no, no tengo secuelas, ¿sabes? No, no he notado un antes y un después, yo sigo haciendo, haciendo mi vida. Pero sí que sí que me he dado cuenta que hay mucha gente que Jo, que, que realmente le ha dejado muchas, muchas secuelas. ¿eh? O sea, creo que la, la pandemia, desgraciadamente, como que ha puesto de relieve, eh, bueno, pues las carencias que, que cada uno tenía. Sí, o sea, es, es como que ha sacado ha sacado nuestras sombras eh, a la luz. El que estaba bien, pues fenomenal, no ha ocurrido nada, pero el que tenía carencias es como que la pandemia ha dicho, toma, esto es, esto es lo, que, lo que te pasa. Y bueno, pues, pues eh, después de la pandemia, eh, creo que hay mucha gente que necesita acompañamiento, que necesita sí. guía. Bueno, yo... Tengo amigos alrededor del sector de psicología y tal, y, y me lo dicen continuamente, no, es que es que la gente, es que tengo lista de espera, eh, esto trae mucho y mucho más que va a traer, porque claro, son dos años de retraso ya, son dos años de saber que tienes un problema, eh, son dos años de estar esperando a que, ya, ya has pedido esa ayuda, porque evidentemente la pandemia te ha desbordado, no ya más que la pandemia quizá el confinamiento, ¿no? Eh, claro, el cambiazo que. Fue... Sí, bueno, yo creo que se junta todo. Sí, sí, sí, sí. O sea, yo estoy de acuerdo contigo con que se ha hecho. Se ha visibilizado problemas que habían ahí que eran tabú y ahora ya no son tan tabú. Mira, al no ser tan tabú, pues eh, la gente se Ya ha podemos pedir también. ayuda. Exacto, a pedir ayuda. Sí, sí, sí. Nosotros, eh, bueno, pues eso, yo eh, daba clases de, de yoga y también eh, veía, ¿no? Veía como, jo, sí que había. ¿Sabes? Gente que, que realmente tenía, pues eso, mucha ansiedad, eh, mucha eh, incertidumbre, ¿no? Este, este miedo que nos han, han metido en el cuerpo, ¿no? Vivir con eso, eh, jo, tiene que ser muy, muy complicado. Luego veremos, ¿no?, cómo, cómo el yoga nos puede ayudar con, con todo esto, pero, pero, jo, sí, sí, hay, hay trabajo, hay trabajo por, por hacer. Sí, es verdad, sí. ¿Y qué beneficios tiene autocuidarse? Más uh, allá, todos. para mí, o sea, es que si no hay autocuidado, eh, pff, no, es que no, no, no, no, no no puedes funcionar en, en, en la vida, ¿sabes? O sea, el, el autocuidado te va a dar eh, autoestima, ¿no? Porque en el momento que tú empiezas a, a cuidarte, empiezas a hacer cosas por ti, eh, bueno, pues, pues aumenta tu, tu autoestima, te sientes bien. O sea, esto eh, por un lado es eso, lo que te decía, ¿no? Tienes que pararte, mirar y observar qué necesito. Una vez que voy autocuidándome ¿no? y voy diciendo, vale, a mí me recarga las pilas leer un libro, tener 20 minutos al día para leer, lo, lo hago y eso me genera un bienestar, me genera bueno, pues una eh, mejora de mi, de mi autoestima ¿no? y con esto eh, bueno, pues tienes una actitud muchísimo más optimista frente, frente a la vida. Eh, hace que seas una persona mucho más empática, ¿no? hace que seas una persona que conecta más con, con, con los demás, porque cuando yo estoy mal, eh, bueno, me pongo las gafas de el mundo es un, una porquería, eh, todo va mal y, y de ahí no, no salgo, ¿no? y entonces con esas gafas, eh, voy, mirando, voy mirando a todo, ¿no? Voy mirando todas las cosas que me, que me van sucediendo, ¿no? Voy, voy eh, hablando con alguien y digo, ojo este mira lo que me ha hecho, eh, mira el otro lo que ha hecho, el que me ha pitado en el coche y descargo mi ida contra él. Eh, si tú esas, eh, esas gafas, ¿no? La, las cambias y, y te preocupas de, de hacerte sentir bien a ti y, y, y cuidarte... Eh, bueno, pues cambiarías esa, las gafas y eh, cambiaría el mundo, <risa> cambia el mundo realmente, eh, ya no tienes esa necesidad eh, cuando, cuando tú te cuidas de que los demás te cuiden, ¿sabes? ya no le exiges a, a nadie que, que tenga que estar pendiente de ti, entonces es una liberación, es una liberación porque ya eh, eres, un, eres un ser completamente independiente y si el de al lado hace algo eh, no te afecta. Porque tú estás bien, ¿sabes? O sea, no necesitas la aprobación externa, no necesitas que el de al lado haga las cosas bien. O sea, eh, ya dices, bueno, pues es, es, es su, su, su movida, ¿no? no es la mía, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues, pues es que el, eh, te da una, una, una calidad de vida eh, pues, eh, maravillosa. O sea, es que cambia radicalmente cuando, cuando tú te, te paras, te planteas las cosas, te miras hacia adentro hacia y más acción, esto es súper importante Isabel me voy a repetir mucho con esto porque, porque sí, puedes decir mm, no me gusta y quedarme en el no me gusta, no me gusta, no me gusta, pero si no haces nada para, para buscar ese autocuidado y, y querer cambiar las cosas no, no vas a salir de ahí, no vas a poder cambiarte las gafas y, y, y tener esa, esa, esa visión ¿no? tan, tan transformadora de, de, bueno, de ver el mundo como un lugar maravilloso y no como todo me pasa a mí o sea, que para mí es que el autocuidado es, es, es todo, todo, todo. Sí, sí que es verdad y además se ve beneficios prácticamente instantáneos, ¿no? Hagas lo que hagas, eh, consigue bajar ese nivel de ansiedad que tenemos, acumulamos durante todo el día, nos permite volver a estar eh, en un nivel mucho más bajo para seguir afrontando pues esos retos diarios, ¿no? Y esos retos que además como madres y padres tenemos continuamente con nuestros peques, ¿no? Que son tan... Eh, son ah, energías tan es a mí esto me parece eh, fundamental. O sea, nosotros como padres tenemos la obligación, como padres y madres, tenemos la obligación de cuidarnos. O sea, es que, es que, eh, es que no, no, tiene, no tenemos que ponerlo en duda, ¿sabes? A mí esto genera mucha controversia, ¿no? Esto de el otro día, de hecho, subí un, un reel eh, en Instagram en el que hablaba esto, ¿no? Y decía, hay que ponerse a uno mismo por delante de nuestros hijos, que se nos olvida, sí. y bueno, de hecho una chica dejó de seguirme, esto no lo entendió, no lo entendió, cómo, cómo ella iba a, a, a poner, eh, ¿sabes?, a, a ella misma por, por delante de, de sus hijos, y claro, para mí es que es fundamental, porque si yo no estoy bien, si yo no estoy bien, es imposible, es imposible que mis hijos estén bien. O sea, si yo la, la imagen que les muestro a mis hijos es de una mamá deprimida, de una mamá cansada, que protesta por todo, esa es la imagen. Eso es con, con, el, el, el, su, su mundo es eso, ¿sabes? Porque nosotros somos su mundo. Si mi madre es una persona eh, alegre, si mi madre es una persona con vida, que me dice, eh, necesito mi tiempo para mí, yo lo que le estoy enseñando a mi hijo es que él también o a mi hija no es que él también se mire y, y, y sepa que, eh, cuando sea un poquito más mayor decir no yo necesito eh, eh, cuando él sea padre no esto yo necesito mi, mi espacio yo necesito mi, mi tiempo no si yo no me cuido cómo les voy a enseñar a mis hijos a cuidarme a, a, a cuidarse no es que es imposible ellos eh, ven ven todo el rato imitan todo el rato lo que lo que hacemos entonces esto eh, ya te digo que es un tema que crea bastante polémica, pero es que para mí es eh, eh, fundamental. ¿no? De hecho, eh, eh, cuando hay un, un peligro ¿no? en un avión, lo primero que te dicen que si vas con un niño es protégete a ti para poderle proteger a él. O sea, no hay más eh, ejemplo más, más claro. Es el o sea, mejor si yo... ejemplo. Yo creo que ese ejemplo fue un antes y un después para entender este concepto. Claro, pero la gente no lo entiende, Isabel, la gente no lo entiende. La no lo gente entiende porque como... llevamos un bagaje detrás que nos está, o sea, nos lo han metido desde chiquititos, la mamá, sobre todo las mamás, ¿no? Y además sí, la madre. Que la padre, madre, sí. al menos, esto es verdad que está cambiando. hablando. Sí, o sea, sí. es verdad que la mamá, pues parto, que es, es el, una cesárea, la única operación en un ser humano en la que no puedes tener reposo, una cesárea, o sea, que te han abierto. Vamos a ver, son cosas que, que nos, nos han ido metiendo, ¿no? Y, y entonces eres madre, pues olvídate ya. O sea, ya simplemente tú has dado a luz, no tienes ya regalos, nadie te felicita, nadie te viene a ver. O sea, ya solamente con eso ya te has dado. No, no que sí, no, tú sí. tienes y, que darlo y, todo y, para tus hijos. Y, y además, Isabel, está mal visto que las madres eh, nos, nos cuidemos, ¿no? Sí. Esa madre que se va a un fin de semana con sus amigas. Esa madre que eh, se va a tomar café, ¿no? Es como, ¿y tus hijos? Bueno, pues mis hijos con su padre. No pasa nada. Claro. ¿sabes? Yo, yo, me yo me puedo ir a la peluquería, yo me puedo ir a clases de yoga, yo me puedo ir eh, a hacer spinning, yo me puedo ir a dar un paseo, a meditar. Yo puedo hacerlo pero, pero eh, llega el, el sentimiento de culpabilidad, ¿no? Sí. Que tanto nos, eh, bueno, pues que va con, con nosotras, ¿no? Ese, en cuanto que, que me miro a mí misma y, y dejo a mis hijos atendidos con otra persona, es como eh, que, que no puedo ¿no? Con, con esto. Pero claro, al final, eh, pues es que, es que es fundamental, es que si tú no estás bien, eh, bueno, pues cuando tus hijos hagan esto, lo más mínimo vas a chillar, vas a gritar. Vas a... a mí me dicen, no, Julia, ¿cómo eh, tienes paciencia con, con ellos? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo haces? Pues al final creo que son muchos eh, factores, ¿no? Uno es eh, bueno, pues, tener herramientas de, de disciplina positiva, el, el conocimiento ¿no? de, del funcionamiento del niño, ¿no? el saber cómo funciona eh, su cerebro y, y, y ¿no? conocer un poquito más allá de, de cómo es el niño. Eh, pero es fundamental el que yo me encuentre bien, el que, el que yo esté feliz con, con la vida que estoy creando, ¿no? con la vida que, que, que tengo, con tener esos ratitos. Hay gente que necesitará más ratos, hay mamás que necesitarán menos, hay mamás que les vendrá bien pues esto, ¿no? irse a correr, otras leer, otras da igual, o sea, cada una con, con, con lo que necesite. Pero, pero es que es fundamental. Es que si no, no vas a tener eh, esa paciencia con tus hijos. Es que si no, no vas a poder cuidarlos a ellos. Es que si no, a la mínima les vas a gritar. Es que es todo. Para mí es que el, el, el autocuidado es la base de la vida. ¿Sabes? Es la base sí. de, de, de, la, de la vital para, para poder sostener todo tu mundo. O sea, tu pareja, tus hijos, la casa, el trabajo, todo. En el momento que tú no estás bien, no puedes con todo eso, es imposible, es, es, es imposible, o sea, necesitamos necesitamos eh, sacar rato para nosotras, aunque al principio lo hagamos eh, como incluso forzándonos, ¿no? Aunque, es que al principio eh, nos vamos a forzar, claro, sí, hasta que sí. ya, y más porque vas a decir, bueno, me lo voy a probar, a ver si esto, esto no va a funcionar, luego te das cuenta que sí que funciona, lo que te dices, el, recarga las amigas. pilas el de hacer una compra tú sola a lo mejor una cosa tan básica no el decir si lo que sea lo que sea de lo que sea lo que a ti te venga bien pero y te das cuenta de que, de, que es verdad es que es que luego afrontas las situaciones de otra manera no y... sí sí sí es que, es que no, no, no, no hay color. O sea, yo me lo noto que por lo que sea estoy un poquito más eh, nerviosa, ¿no? Algo de eh, el trabajo no ha salido como yo quería o, y, y al final eso se refleja en todas las áreas de tu vida. Si en ese momento tú te paras y dices, vale, eh, Julia, ¿qué necesitas, no? Para, para eh, calmar un poco esto. Pues necesito irme a eso, a correr. Pues necesito meditar, hacer una clase de yoga, necesito cuatro respiraciones, lo que sea que a a ti te, que te recarguen las pilas, eh, jo, es que luego eres otra persona, eres otra persona y en el momento te parece como que estás perdiendo el tiempo, ¿sabes? Es como, jo, ¿cómo voy a perder el tiempo yéndome ahora y dejando a los niños una hora solos con, con alguien, ¿no? Que no, nunca están solos, pero que nosotros lo vemos como, ay, les abandonamos, ¿no? Y, y realmente cuando vuelves dices, jo es que tendría que hacerlo más. Es que no sé por qué estas cosas no, no las hago más. Y entonces eso, al principio a lo mejor hay que forzarse un poco, pero, pero hay que ir encontrando, hay que ir encontrando esos, esos ratos para, para cuidarse, porque es que si no, todo, todo, todo, todo se va al traste. Es cierto, sí. Sí, sí, sí, sí. La verdad es que sí, yo sí que es verdad que ha habido, yo, he, yo desde el primer momento, además mi, mi hija mayor era muy absorbente desde muy chiquitita, era una niña de estas... Eh, no dormía, no comía, eh, estaba todo el día en mis brazos, era una... entonces yo estaba todo el día sola con ella porque por circunstancias de la vida, pues el primer año fue muy difícil también de trabajo para mi marido, entonces estaba todo el día sola con un bebé mmm, Madre primeriza, no tenía ayuda cerca por ningún lado, no conocía a otras mamás y yo estaba desbordadísima. Y yo recuerdo que cuando me decía mi madre, déjame a mí, y yo decía, toma, ¿sabes? Y me miraba. Y claro, otras madres me decían, ¿y no te sientes culpable? Y yo, yo no, o sea, yo lo que necesito no, es no. una ducha, una ducha, cinco minutos yo sola, sin tener nada. Pero esto hay que trabajárselo, ¿verdad, Isabel? Sí, esto hay, hay que, hay que trabajárselo. trabajárselo. primero hay que trabajarse y hay que conocerse no. y hay que saber Exacto. lo que a ti te viene bien y lo que no. Claro. Lo, de, lo de la culpabilidad, eh, sí, yo no me siento culpable, o sea, cuando no me siento culpable por las cosas, me puedo sentir responsable, que es lo que yo les intento explicar a las mamás, tú puedes ser responsable ¿no? de, de tus acciones, pero no culpable, que, que esto va muy en la línea de, de la disciplina positiva, ¿sabes? Que por eso a mí me, me fascina, porque, claro, la disciplina positiva no enseña... Eh, a que culpabilicemos a los niños, sino a que los responsabilicemos. Tú sabes la carga que les quitamos a ellos y la carga que nos quitamos nosotras cuando cambiamos estos términos, ¿no? O sea, es que es maravilloso. Entonces, nos responsabilizamos, pero no nos culpabilizamos. Y menos... Por, por tomar espacio para nosotros. Sabes, como adultos es que lo necesitamos, es que necesitamos. Habrá gente que necesite más y habrá gente que necesite menos, pero todo el mundo necesita eh, hacer cosas que, que realmente le, le, le cargue la, la, la batería, ¿no? Para, para luego poder ser soporte de, de la vida, de la vida en general, de sus hijos, de, de la casa, de la pareja, del trabajo, todo. Si no, es, es que es imposible, yo no lo, no lo veo. Y ya te digo que esto eh, crea, crea polémicas porque, porque las mamás eh, no no lo, ¿sabes? No, es como que no, no eh, hay algo ahí que, que, que falla, ¿no? que nos han hecho creer, eh, no sé, eh, bueno, pues nos han hecho creer que, que, ¿no? que la mamá eh, tiene que ser mamá por encima de todo, tiene que ser una ¿no? superwoman y tiene que... Mmm, que, que, que, que, que perder todo en la vida por, por sus hijos, y creo que esto nos lo han vendido, lo de han manera vendido muy bien, verdad? Pero no han acertado ahí, nos lo han vendido, pero no, han, han, no vendido. han acertado para nada porque, porque no, porque es que lo necesitamos, es que lo necesitamos. Es que todo ser humano, sabes, necesita ese, ese espacio y ese autocuidado, y cuando no lo tiene. Es que entramos en caos, es que entramos en caos. Y el que me diga lo contrario, es que no, no, nunca ha estado en el, en el lado de autocuidarse, entonces, ¿sabes? Claro, además es que, eh, vamos a ver, nosotros como madres, mía, hablamos madres porque las dos somos madres, ¿vale? Pero cualquier padre quiere que sus hijos el día de mañana sean felices, ¿no? Que sean responsables, que se cuiden, que bla, bla, bla, bla. Ya, claro. Y cuando tu hija se convierta en madre, ¿qué va a hacer? ¿Qué mensaje la estás gracia? dando tú ahora? Claro, aura. o sea, al final es incongruente, ¿no? Tú quieres que tu hija sea feliz, pero cuando tenga hijos no tiene que ser madre y tiene que centrarse en los niños y ya está. Bueno, eso puede valer el primer año de vida o los dos primeros años. Hasta un cierto punto, luego ya empiezan a Es que poder. es esto justo, es esto. O sea, al final nosotros lo, lo que nos tenemos que dar cuenta es que somos ejemplo de ellos. Es que somos su ejemplo. Y ellos van a repetir nuestro, o sea, nuestros patrones. Lo que ellos ven es, es lo que van a repetir. Yo no, o sea, si, si es lo que tú decías, ¿no? Si yo quiero que mi hija el día de mañana sea una mujer feliz, sea una mujer independiente, si yo no le he dado ese, esa visión de la vida. Ella no la puede aprender, ¿no? Es que es imposible que la aprenda porque no la conoce, no sabe lo que es. Si ella ve una mamá estresada, si ella ve una mamá que grita todo el día, si ella ve una mamá eh, deprimida, va a repetir eh, eh, ese patrón o va a buscar el patrón justo contrario, pero desde la lucha, ¿sabes? No le va a salir eh, de una manera eh, fluida disfrutar de su maternidad, si es que quiere ser madre, pero disfrutar de la vida. Al final, si yo quiero que mis hijos eh, disfruten de la vida, Primero tengo que disfrutar yo de la mía para poder mostrarle cómo, cómo se disfruta. Si yo quiero que mis hijos... O sea, si a ti a alguien le plantea, no, ¿tú quieres que tus hijos eh, cuando, cuando sean adultos sepan eh, cuidarse? Yo creo que el 100% de las personas dirían que sí. Y dices, pero y ¿cómo lo van a aprender si tú no lo estás haciendo? sabes Si tú les estás poniendo a ellos por delante de, de tu propia... Eh, Salud mental y, y, y física. No, no puede ser. Porque, porque entonces no les estás enseñando nada. Al final es hacerles flaco favor, ¿sabes? A, a, a nuestros hijos. Entonces, esto hay que cambiarlo. Esto entre, entre sí. todas... Hay eh... que cambiarlo y hay que, cambiar, hay que cambiar el chip de ese de que la educación no es algo inmediato. La educación es algo a futuro. Y eso, eso es una cosa, o sea, pero a nivel social y a nivel político y a nivel de todo, o sea, no podemos hacer políticas de educación de hoy para mañana, no, no, es que hay que pensar dentro de 20 años que qué ciudadanos vamos a tener, qué sociedad no, vamos no, a no, tener, no, ¿sabes? No, no, Eso es un, yo creo que es un problema muy gordo. Es un que... problema social, pero eh, Isabel, pero porque vivimos en la inmediatez. Sí, en el quiero sí, eso, todo, ya. Todo, ya. todo ya. Quiero todo ya. Entonces, quiero que mi hijo aprenda esto ya también. Igual que quiero aprender yo esto mm, inmediatamente y mm, si, si es algo un poquito más largo, ya, como que no. Cuando se trata de la educación de nuestros hijos, también queremos que nuestros hijos sean todo ya. Sin darnos cuenta de que la educación es un sembrar, es un ir poquito a poco, ¿no? que, que, que ellos vayan viendo. Con, con nuestro ejemplo, nosotros vamos poniendo las semillitas para que esas plantas crezcan, las plantas no van a crecer de, de un día para otro, no lo van a hacer y esto es eso, un problema que tenemos como, como sociedad, un, una responsabilidad y un cambio grande que tenemos que, que hacer, ¿sabes? El no ver a, a los niños como... Es que ya no sabe hacer esto, es que todavía, ¿no? Ya, ya, no, bueno, pues es que ya aprenderá. Es que tú lo que estás haciendo es marcarle ahora los límites, es que lo que tú estás haciendo es marcarle el camino, ¿no? Trazárselo para que él poquito a poco, eh, pues, no, pues vaya eh, entrando. Pero claro... Hay muchas, eh, bueno, pues tampoco me quiero ir mucho del tema, ¿no? Pero que al final eh, hay, hay mucha gente que, que, que utiliza, ¿no? Pues el miedo y, y, y el, eh, la agresión para cumplir esto, ¿no? Que el, su hijo sea obediente ya, que su hijo te ya. Claro, claro. Ha, de hecho, de ahí viene nuestro problema de no autocuidarnos y de no valorarnos, precisamente porque nos han educado en eso a, a la generación de ahora, efectivamente. Hay una frase, sí, sí, sí. no recuerdo quién dijo la frase, pero es muy, me gusta mucho, ¿no? El, cuando, cuando el hombre, eh, ¿cómo es? Eh, cuando una persona planta un árbol hoy para que dé sombra a su nieto, ha entendido el sentido de la vida. Ya está. Totalmente, es totalmente. Y esto, esto no los... esto, esto no, no, no nos ha calado todavía. Esto tenemos, tenemos mucho, mucho trabajo por, por hacer todavía con esto. Sí que es verdad. Mira, nos has comentado un poquito, bueno, por qué los padres y madres se deben de autocuidar, ya lo hemos respondido, ¿no? era la siguiente pregunta y cómo podemos hacerlo, porque claro el día a día es tan sumamente complicado estamos todo el día con esa vorágine de cosas, ¿cómo lo podemos hacer? Al menos al principio, ¿nos puedes dar unos tips de cómo empezar? Sí, sí, no, a, a, yo creo que eh, eh, el tip eh, fundamental sería empieza de a poquitos ¿sabes? O sea, si tú quieres eh, cambiar algo en tu vida, si tú quieres eh, iniciar un hábito, no te plantees, a partir de ahora todos los días me voy a ir al gimnasio, <ríe> porque no lo vas a cumplir, no lo vas a cumplir, pero no por nada, no porque seas tú, es porque es imposible, ¿no? porque todo cambio necesita un progreso, o sea, un, un proceso ¿no? para, para ir eh, haciéndolo. Entonces, mi mayor consejo sería, si tú quieres eh, cambiar algo, Ponte pequeñas metas, para todo en la vida, ¿vale? Para todo. Quiero, eh, bueno, pues me he dado cuenta, ¿no? Que, que yo, a mí lo que me recarga mi, mis, mi, mi pila, mi, mi batería, es eh, irme a tomar un café con, con mis amigas. Venga, pues vamos a hacerlo. Una hora a la semana. Vamos a empezar por ahí, ¿vale? Y ya con esa hora a la semana, cuando ya tenga el hábito eh, creado, venga, Además de esto, creo que me va a recargar las pilas. Voy a probar, a apuntarme a yoga, ¿no? A apuntarme al gimnasio. Vale, vamos a buscar otra hora. Claro, si de repente quiero todo, es que no lo vas a conseguir, ¿sabes? Es que esto nos pasa con todo, ¿no? Cuando empezamos una dieta, cuando empezamos a hacer deporte, todo es como, no, no, todo, radical. Claro, no, al final esto, esto falla. Entonces... Es eh, fundamental hablar con tu pareja, decir, oye, mira, yo necesito, necesito una hora eh, para, para no ese, eh, ese autocuidado, ¿sabes? Ese mirar, eh, eh, llenar mi, mi batería de, de energía, eh, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Sabes? ¿Cómo lo podemos hacer? Y eso, empezar de, de, de a poquitos, de a poquitos. No, ponta, no te pongas eh, grandes metas, pero para nada. ¿Eh? ni para el autocuidado ni para nada, vamos a ir. Aunque pienses en grande, eso es distinto, ¿vale? Yo voy a pensar en grande hacia dónde quiero, quiero llegar, ¿no? Pero los pasitos hay que darlos eh, poquito a poco. Si yo quiero subir una montaña, yo me he puesto una meta, que es subir la, la montaña, pero yo no doy un salto enorme hacia arriba, sino que voy pasito a pasito, ¿no? Pues esto igual. Tengo que empezar por algo, tengo que empezar por algo. O sea, y eso es lo que cada uno considere ese algo, ¿no? Pero de a poquitos voy y voy a, a, a ver qué, qué puedo hacer. Claro, eso y además también eh, no quedarnos en un... O sea, ir día a día, porque a veces también nos planteamos decir, venga, pues voy a empezar, voy a empezar a, a lo que dices tú, voy al gimnasio, ¿no? Me planteo de lunes a viernes ir todos los días. Bueno, resulta que vas lunes, martes, miércoles, el jueves ya no puede, no puede. está surgido algo y falla, venga, va, lo dejo, ¿no? Y en educación pasa igual, o sea, cada día sí. es un día nuevo, es un día que se te abre ahí el mundo para poder volver a intentarlo y volverlo a hacer, ¿no? ¿Has fallado un día? Pues has fallado, pues ya está, tira para adelante al día siguiente, empieza de nuevo, ¿no? Y el autocuidado es verdad que es así, porque claro, sí, sí. Estamos, estamos tan metidos, la agenda tan llena, que de repente decir sacar una hora es mucho tiempo, en realidad. Bueno, eso, claro. Claro, sí, es sí, mucho sí, tiempo, sí. pero bueno, hay que ir acostumbrando también a los demás, ¿no? A que ese espacio sea el tuyo y a que ese espacio eh, tiene que estar ahí. bueno, pues habrá días mejores, días peores, días en los que se te pongan los niños malos y no puedas y no pasa nada. Bueno, esto que tú dices, ¿no? Al final, bueno, pues si una hora es mucho, venga, pues eh, a lo mejor voy a empezar por 20 minutos para mí, de lectura, ¿sabes? Chicos, <ríe> ver, si no tienes a, a alguien, ¿no? Que se quede, que porque muchas veces también, Isabel, lo que pasa es que... Eh, Entramos en el autosabotaje, ¿no? Y es como, no, es que, mi, es que mi situación es malísima, es que mi situación es horrible, es que si yo te contara, Julia, claro, tú lo ves muy fácil porque tu situación, no, mi situación me la he ido creando yo, ¿sabes? Pidiendo y, y, y, y con ese pasito a, eh, a pasito. Y no ha sido un camino eh, fácil, pero me la he ido creando yo. Entonces, lo que no podemos hacer es eso. Eh, echar la culpa a, a, a la situación, ¿no? Es que yo mi situación, es que no puedo sacar ni mi 10 minutos para mí. Bueno, pues levántate 10 minutos antes. No puedes levantarte 10 minutos antes, es que estoy muy cansada. Bueno, pues entonces ponen la balanza, pero no te quejes. ¿Sabes? Yo la verdad que con esto soy un poquito... Eh... Dura, ¿sabes? Soy un poquito porque, porque, porque me hace mucha gracia esto, ¿no? Que, que al final es como, no, no, pero es que no puedo, porque, dejo, es que claro, mi situación, no, tu situación. Que cuando es alguien la que... entra en ese bucle es porque no quiere cambiar. No quiere, no, no quiere, quiere cambiar porque el cambio nos asusta a todos. Y, no y por... en el autocuidado hay mucho de esto, ¿eh? En el sí. autocuidado también hay mucho, Isabel, de eh, merecimiento. No estamos hechos para merecer cosas buenas, o sea, Hemos crecido, hablo en general, ¿eh? o sea, esto por supuesto que, que habrá padres que lo hayan hecho eh, maravillosamente bien y como siempre es, es generalizar, pero, pero, pero venimos de, de, de, de esto, de, de la generación de eh, tú te callas y no pintas nada porque aquí mando yo. Entonces esto nos hace crear adultos que no sienten que merezcan las cosas. ¿Sabes? Que no, no. Y, y, y socialmente, además, siempre nos han dicho no se puede tener todo en esta vida. ¡Hija! No se puede tener todo en esta vida, ¿no? <ríe> es una frase que hemos oído. Es total esa frase. Esa frase se te va quedando aquí. Sí. Y en el momento que te ves que, que, que vas eh, teniendo cosas en la vida, ¿no? Vas diciendo no, no, no, no, no, ¿por qué? La frase que yo tengo aquí es a mi madre diciendo y a la sociedad, no se puede tener todo en esta vida, ¿no? Y entonces esto también nos ha hecho muchísimo daño. Y en sí. esto del, del, del, eh, eh, del autocuidado hay mucho de esto también, ¿no? del Yo no me merezco eh, ratos para mí. ¿Sabes? O sea, hay, hay un trabajo... Hay un trabajo gordo detrás. Sí, sí, sí. Por eso hablábamos de, de que, hay que hay que trabajarse. Y es que hay que trabajarse. Si, lo sí, triste sí, sí, de esto sí. es que no nos autotrabajamos continuamente desde bien pequeños. Ahí está nadie nos ha enseñado. Claro. Nadie nos ha enseñado, Isabel. Y esto es lo que a mí me encanta de la disciplina positiva, ¿no? Que, que, que te cambia la mirada a, a, a todo esto, a, a ese... A ese darles espacio a los niños, hacerles merecedores de, de, de las cosas, el, el, el darles el amor eh, incondicional y no sujeto a, a su comportamiento, ¿no? porque todo eso es lo que hace que luego sean adultos sanos y que sean capaces de quererse, de amarse, de darse ese autocuidado. Si no se lo mostramos... Y el problema que tenemos nosotros, en nuestra generación, es que como nosotros no venimos de eso, nos cuesta muchísimo ofrecérselo a nuestros hijos, muchísimo, claro, claro. porque, claro, porque nosotros no lo hemos tenido, nosotros hemos eh, sido educados en, en ese, ¿no? En ese, bueno, pues, eh, autoritarismo, autoritarismo, autor, autoritarismo, autoritarismo y permisividad, yo creo, ¿no? Que, pasa, o sea, que y, y eso se sigue repitiendo, ¿no? Como de, sí, eh, sí. no te hago ni, ni caso y cuando te hago caso es para, para mandarte no eh, en ese en ese balance ahí de, de y entonces, eh, pues esto eh, al final lo que ha creado es el, la sociedad que, que, que tenemos no a mí me hace mucha gracia no me quiero ir mucho del tema, pero que me hace mucha gracia cuando hablan de la disciplina positiva como que es que los niños hacen lo que les da la gana es como claro. no, lo que hacíamos lo, la, la otra, la, la educación normal, la educación tradicional sí que es la que hace que los niños no tengan vamos, ni un límite y hagan lo que les da la gana, porque van de un lado al otro sabes pasamos de no no sé cuántos al ay déjame en paz y haz lo que te dé la gana sí. sabes entonces a mí esto me hace mucha gracia, pero sí. ya te digo que no me quiero ir mucho del de, de tema pero bueno hay que hay que hay que ponerse las, la, las pilas no en, en, enseñar a nuestros hijos autocuidado desde nuestra desde nuestra práctica del, del autocuidado porque si no no hay eso es y además es también un aprendizaje de puro respeto o sea, respeto a tu tiempo, respeto a, a, tu, a tus necesidades, respeto a, a entender que tú también eres persona y que tienes emociones, que tienes días buenos, que tienes días malos y enseñarles a que tú te las estás autogestionando y que te puedes poner tus límites, tu autocontrol, o sea, todo eso para que ellos, claro, porque luego, mira, mira el último rico, como como decirle a tu hijo, hoy no te puedo contar un cuento porque estoy muy cansada por favor, ¿te importa que hoy no te cuente un cuento porque estoy cansada? Y, y ver a tu hijo que termina mira como diciendo, anda, mamá también se cansa. Niños muy pequeños, ¿no? Que, que alucinan y, y claro, se quedan así y dicen, pues claro, mamá, vete a dormir. O sea, es tan sí, básico, sí, sí, sí, sí, sí, sí, tan, es tan natural más, sí, sí. Y, y lo hemos ocultado, ¿no? En, en general, el, el no, es que no toca es... el cuento. Bueno, toca el cuento si tú se lo puedes dar, si a lo mejor has, te has tirado toda la tarde jugando con él. Exacto, sí, sí, sí, hay que buscar ese, esos, ese, ese equilibrio, ¿no? Y te decía esto, que justo en, en el último reel que he subido hablaba de esto, ¿no? De, de del hacernos responsables de nuestras propias emociones Exacto. y el de el, el darnos cuenta de lo que sentimos, que es que vivimos completamente desconectados de si estamos cansados, de si estamos tristes, de si estoy molesto por algo, ¿sabes? Simplemente como que soltamos las, las emociones. La, la, hacemos responsables a los demás, ¿no? me estás poniendo de los nervios no, tu hijo no te está poniendo de los nervios tú estás de los nervios lo que pasa es que él hace como de, de espejo para que te des cuenta de que, de que hay algo que no, que no está eh, funcionando bien, ¿no? y ahí es cuando tienes que pararte y decir vale, estoy de los nervios no es que tú me estés poniendo de los nervios, no, yo estoy de los nervios ¿qué puedo hacer yo? para no estar de los nervios, que son las cosas que a mí me llenan, luego esto es súper curioso Isabel, porque hay gente adulta que no sabe ni siquiera qué cosas son las que le recargan las pilas, esto es muy fuerte, sí. es que hay muchísima gente, ay pues no lo sé a mí, no lo sé lo que me recarga, dices, pero ¿cómo no lo puedes saber? Pues ahí tienes un trabajo por hacer Claro, claro. El, el de ser consciente ¿no? a mí sé que me recarga las pilas eh, meditar me recarga las pilas, hacer yoga me recarga las pilas, tomarme un café con mis amigas esta charla contigo, me recarga las pilas ¿sabes? entonces son pequeños pasitos de autocuidado que yo hago para luego eh, ofrecer lo mejor de mí, a mí misma y a, y a, y a los demás porque si no es que es, es, que es imposible claro que sí Sí, sí, sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, desde luego, desde luego que sí. Y entonces, como conclusión, hay que sacar ratos. No hay excusas, no valen las excusas, o sea, las excusas para otra vida. No las queremos en esta, en esta vida, no las queremos, o sea, si yo necesito recargar mis pilas, voy a pensar qué es lo que me recargan las pilas y cómo puedo hacerlo. Voy a buscar un plan. 10 minutos, 10 minutos, ya lo cambiaremos para 15, no te vayas directamente a la hora, claro, ya lo cambiaremos, pero no te pongas excusas de no, es que mi vida es muy, muy difícil, no, búscate, 10 minutos de levantarte antes, ahora encima con YouTube que lo tenemos todo eh, súper fácil, te pones una meditación de, de YouTube y, y te recargas las pilas, una respiración, un lo que sea, lo que sea lo que lo que vayas encontrando y a lo mejor si no lo sabes es ir probando claro Oye, es, mira, es, a, a, esto no conecta conmigo pues nada pues a otra cosa leer sí pues venga voy a leer o lo que sea lo que sea es sí, muy sí, importante saber sí, sí. O sea, si se trata de eso de, de, de ir probando además la vida es así la vida es aprender y hoy lo que hoy te funciona mañana no te va a funcionar y no pasa nada pero es que no nos han enseñado esto isabel no, no, no nos lo han enseñado, no. Efectivamente. Entonces, es que estas cosas hay que trabajarlas y hay que... Sí, sí, ¿no? sí es que si me a no... hablar de esto también me tiro aquí horas, ¿no? Eh... Claro, no nos han enseñado, no nos han enseñado. La, en, en la educación que nosotros no, eh, hemos recibido, no, esto no, no estaba, ¿sabes? Entonces, bueno. Pero es bueno, sin... lo bueno de todo esto y lo bueno del ser humano es que siempre puede aprender no tiene fin, entonces no nos lo han enseñado, efectivamente no, pero bueno, para eso se puede aprender, o sea, no es una cosa y se puede aprender en cualquier momento de la vida. ¿Todo? ¿Todo? No, o sea, yo, yo... Hasta ahora, 80 o sea, años y no pasa sí, nada y sí, sigues sí, aprendiendo, sí. por supuesto que sí. Y, y, y, y esto, ¿no? Que, que, que al final, eh, yo vamos, estoy en un momento de mi vida de, de, de, de aprender... O sea, no he parado, ¿eh? No he parado, porque a mí me encanta. Yo le digo a mi marido, a mí me, me, me, es que me faltan horas en el, en el día para aprender todo lo, lo que quiero, ¿no? Pero que, eh, o sea, en este momento justo estoy en un momento de mucha introspección, de mucho mirar hacia adentro, de ideas limitantes, ¿no? De creencias, de todos estos bloqueos que vienen de esto, de que nadie nos ha, a, a, a, ¿sabes? Nos han puesto desde fuera las cosas y no nos han permitido eh, el... el, el la mirada no hacia hacia adentro y, y esto es lo que nos va a dar el, el, el, el aprendizaje totalmente, totalmente totalmente sí sí sí sí eso es una carencia importante y, y sí claro yo yo cuando veo mucho mucha opinión eh, descontrolada, ¿no? De ha pasado tal noticia y es que no, es que los padres, es que los padres, digo, yo soy súper defensora de los padres en, en general porque realmente los padres hemos valorado lo que veníamos haciendo antes, lo que se está haciendo ahora y lo que queremos en realidad y muchos padres están en, eh, creando ese ambiente y están realmente intentando aprender todas estas cosas para que crear una, una, una generación mucho más... Eh, con sí. mucho mayor autoconocimiento, con mayor respeto, con mayores herramientas pero claro, también es verdad que estamos luchando mucho en contracorriente y eso desgasta, y, y entonces lo que parece que es, se está saliendo de la línea, evidentemente ellos lo llaman ya, pues descontrol, lo llaman eh, pues permisividad. Eso. Agresividad, permisivismo, le están pero, llamando, le están pero, llamando pero, muchas pero, cosas que no son, no son eh, reales, ¿no? Porque claro, tú cuando estás viendo, tú estás educando de esta manera, tú muchas veces lo que no saben ellos es que detrás has tenido mucho trabajo con el crío. ¿Sabes? Cuando tú estás negociando en el parque, y venga, no, mamá, diez minutos más, pues a lo mejor es que hemos llegado a un acuerdo antes. ¿Sabes? No estoy siendo permisiva, es que he llegado a un acuerdo democrático con él. Entonces, sí, sí, claro bueno esto es que esto daría para otro directo sí, entero, pero, para otro. bueno para otro o para otro vídeo, pero pero bueno aquí tienes también un ese, uf, un melón por abrir eh, enorme, ¿no? Este de que, sí, Yo que soy muy mire... defensora de padres porque al final yo veo como madre que nos sentimos muy, yo me siento muy sola, muy bombardeada, toda la culpa del mundo es nuestra, ¿sabes? Y no es verdad. La educación no es cosa solo de los padres, hombre, si fuera de los padres. No, y y, jo, ¿Eh? ¿Y la sociedad. Bien, que podríamos pasa? hablar, exacto, podríamos hablar del sistema educativo que tenemos también. Ya, eso ya. ya... O sea, sí, sí, no nos vamos a ir del autocuidado, pero, pero podríamos hacer, vamos, mil, mil vídeos con mil temas diferentes que, que son súper interesantes. Sí. Y muy necesarios, eh, Muy necesarios. Y el yoga, ¿cómo nos puede ayudar el yoga uh! a autocuidarnos? Bueno, a mí mira, tengo que decirte, Isabel, que a mí el yoga me cambió la vida. Pero, pero vamos, de, un giro de, de, de 90 grados, de 180 grados, me dio el, el, el yoga. Porque, bueno, yo empecé a practicar yoga eh, hace 20 años. Estaba, bueno, pues en una crisis existencial profunda. Entonces el yoga, eh, bueno, pues me abrió la, la mirada a ese autoconocimiento, a ese... Eh, las cosas a lo mejor no son como me las han contado. <ríe> mi padre y mi madre me han contado las cosas según ellos las veían y así me las han transmitido y no los, no los culpo por ellos, pero realmente hay mucho más. <ríe> las cosas no, no, no son eh, como, como yo las estoy viendo en, eh, en este momento, ¿no? ese cambio de, de gafas del que, del que te hablaba antes. ¿no? Entonces, para mí el yoga... Eh, es encontrar, bueno, eh, encontrarse con uno mismo y a la vez con todo. <ríe> es, es, es, es muy difícil explicar eh, con palabras qué es el yoga si nunca lo has practicado. Porque mmm, al final al ponerlo en palabras, eh, bueno, pues entra la propia experiencia, ¿sabes? Sí. Entonces ya no ya, ya hay, un, eh, hay un, una subjetividad. Sí, ya. Eh, en, en esto, ¿no? entonces es algo mucho más eh, profundo, pero, pero bueno, así a, a, a, para que la gente lo entienda, así a grande, gran, grandes rasgos, es autoconocimiento, Es el, el yoga te da herramientas para, para mirarte, para saber si estás bien, si no estás bien, y también para... Eh, no sé cómo decirlo, que no suene muy raro, ¿no? pero para no sentirte tan identificado contigo mismo o contigo misma, ¿no? como para no hacerte tanto caso, para darte cuenta que eh, eh, por un lado están tus pensamientos, que son lo que tú piensas que eres, o sea, yo me creo que soy esos pensamientos, y el yoga te hace eh, separarte de esta idea, ¿no? es decir, no eres, tus, eh, no eres tus pensamientos, no eres todo esto este personaje ¿no? que te han hecho creer, sino que por detrás de todo esto, por delante, en de medio, como quieras verlo, eh, hay, hay mucho más. ¿no? Cuando tú miras eh, la vida desde esta perspectiva, te cambia radicalmente porque puedes apreciar eso en ti, pero también lo puedes apreciar en los demás. ¿no? Ponerte esas gafas ¿no? de las que te hablaba antes. de, Bueno, pues a lo mejor el que me ha pitado en el coche eh, es que tienen mal día, ¿no? Es claro. que, es que sí, sí, sí. las cosas eh, a priori o, o no o me hace una pirula. ¿En qué estaría pensando ese? Pues es que no lo sabemos, lo mismo es estaba pensando en que ayer se le murió su madre, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. <risas> El yoga te abre mucho la, la mirada a esta, a esta empatía por lo que decíamos al principio, ¿no? porque al final es autoconocimiento, es autocuidado, porque eh, ya pones en práctica el, el, el autocuidado y con ello pones en, en práctica también la, la empatía. Entonces, eh, el yoga es algo que creo que que cuando pasa como con la disciplina positiva, ¿no? que cuando lo ves desde fuera, la gente se hace una idea completamente equivocada de, de lo que es. ¿no? Yo me, vamos, me he pasado muchos años de mi vida dando clases de yoga y lo primero que te dicen cuando vienen a probar es yo no tengo flexibilidad. Y digo, no, o sea, es que a mí me da igual que tú seas flexible. ¿no? Nos venden como el yoga es unas posturas súper... No, no tiene nada, nada, nada, nada, nada que ver con esto. El yoga es la actitud que tú tienes eh, frente a la vida. Y entonces cuando tú estés en una clase de yoga, lo único que haces es practicar esa actitud que quieres eh, tener en tu, en tu día a día, ¿no? Esa actitud de contemplar lo que sucede, contemplar, observar, ¿no? Cuando vas andando por la calle y está lloviendo, pues contemplar eh, cómo cae el agua, contemplar cuando tu hijo se para y salta en un charco, en vez de decir, venga, que nos vamos, que estás mojando, ¿no? Sino te abre la mente y la mirada a... Jo, qué maravilla, ¿no? ¿dónde está él en este momento? ¿cómo eh, eh, ¿no? ese ser eh, le apetece jugar, le apetece experimentar? Te abre, eh, o sea, te cambia eh, la, la, la, la mirada a, a, a, hacia la vida. Haces esa pequeña práctica, ¿no? En, en las clases de, de mirarte a ti mismo, de mirarte en las diferentes posturas, qué sensaciones corporales tienes, además de las sensaciones, qué pensamientos se te están pasando por la cabeza. Y entonces te sirve de entrenamiento para esto, eh, llevarlo a, al día a día. ¿no? Y cuando eh, está sucediendo algo, aprendes a eh, bueno, pues una situación a lo mejor ¿no? con, con tus hijos en la que normalmente te dejarías llevar, serías muy impulsiva. Si tú tienes este entrenamiento mental hecho, que a mí me lo ha dado el, el yoga, a otros se lo dará otro tipo de, ¿no? de, de ejercicios. Eh, tengo ya este, este entrenamiento en el que soy capaz de pararme, de observar eh, lo que estoy pensando y no reaccionar a. O sea, que, que no se me destape la tapa, ¿no? que no entre en ese cerebro primitivo, sino seguir con, con el, el, la zona ¿no? de, de pensamiento, la zona eh, racional del cerebro y decir. Vale, desde aquí cómo, es, cómo quiero actuar, ¿no? ¿Cómo, desde, cómo voy a poner los límites a esta, a esta situación, pero no desde eh, eh, el animal, ¿no? no desde ese cerebro primitivo, sino desde el, el racional. Y a mí esto es lo que, lo que me, ha, bueno, me ha dado el yoga, no todo esto, todo este cambio de, de mirada y, y bueno, me, me parece fundamental, <risa> me parece algo Fíjate que yo sí he hecho yoga y nunca lo he sentido así, ¿no? Para mí es, es completamente eh, diferente, para mí es una manera de desconectar absolutamente de todo y solamente centrarme en las posturas y no pensar en nada más, ¿no? Entonces me venía muy bien porque mi cabeza, que fluye, que es como un torbellino, era como, ya está, me paro. Entonces, claro, me, yo venía nueva, ¿no? Porque yo decía, bueno, me, ya más que relajada, porque bueno, el yoga tiene su técnica y es, es durilla, o sea, no es... Pero sí es verdad que a nivel mental yo venía diciendo, estoy liberada. De hecho, luego hacíamos, recuerdo, la, una relajación final y llegaba a poner la mente completamente en blanco. y Claro, cuando, cuando tú llevas, sí, sí, sí, cuando sí. Tú llevas más, eh, más tiempo practicando el yoga, claro. eh, al final este, eh, encuentras ese punto de conexión-desconexión. no Es difícil de, de, de explicarlo si nunca lo has sí, vivido. Sí. Pero bueno, lo que tú decías, ¿no? O sea... Eh, bueno, poner la mente en blanco, eh, desconectas de, de todo lo de fuera para, para realmente encontrarte. Eso es. ¿Sabes? Eso, o sea, es, es, es un encuentro con, con lo que realmente eres. Pero esto eh, creo que es difícil de poner en palabras. Sí. ¿no? Es, es, es, es una experiencia vital que si no lo has vivido, tú porque lo has vivido y sabes de lo, que, de lo que estoy hablando. Pero si tú esto no lo has vivido, no lo entiendes. Es muy difícil de, de, de entender ese claro. momento de conexión, ¿no? de conexión con, con uno y de, de desconexión de todo. Como Son momentos a veces eh, fugaces ¿no? durante la práctica, eh, pero bueno, que con, según vas practicándonos, eh, se, van dando, se van dando más. Por eso eh, engancha, ¿no? porque realmente. Eh, te sientes, ¿no? Es que es, es sí, difícil explicar. Es difícil de explicar. Palabras. Sí, sí, sí, sí. Sí, no, a mí me, me gusta, me gusta, ¿eh? me gusta mucho. Yo hace años que no lo practico, pero, pero me encantaría volver a, a cogerlo otra vez porque yo recuerdo eso, recuerdo sentirme súper bien, súper relajada, súper y, y venía nueva. Yo recuerdo venir nueva y. Sí, pero además esto eh, da luego eh, muchas herramientas. A mí me parece súper útil para el día a día, ¿no? Porque puedes, ese, ese, ese estado de conexión que has encontrado en el Asana es el que tienes, que es el vital, es ese, sí. ese es el de, de, de, de donde venimos, ¿no? Sí. Y en el que deberíamos eh, estar en, en, en nuestro día a día. Entonces, esto te hace que los problemas los afrontes, bueno, desde una calma, desde una serenidad, desde un desapego. Desde un desapego, porque en el yoga también se practica mucho el desapego de la postura, ¿no? Da igual, o, o el desapego de. Eh, bueno, pues es una postura más durilla, ¿no? Como tú decías, eh, pues desapegarme de, de. O sea, es, es, es como mirarlo desde, desde fuera, ¿no? Desde ese observador que se habla eh, en yoga. Entonces, esto en el día a día a mí me parece. Una herramienta maravillosa, ¿sabes? El, el poder afrontar los problemas desde la óptica del yoga, el poder afrontar el día a día desde la óptica del yoga, el poder afrontar eh, la, la educación de tus hijos desde esa óptica. Es que es maravillosa porque, porque, porque bueno, fluyes con, con la vida, ¿no? con, lo que, con lo que va surgiendo. No es como, ay, es que todo me pasa a mí, es que fíjate tú, que mira lo que me ha hecho mi... No, no, la, eh, ha surgido esto, ¿cómo lo voy a afrontar? ¿Qué herramientas tengo? ¿Qué voy a hacer para que esto es. eh, no vuelva a suceder? ¿sabes? Claro. El, el, el líder hacia atrás, verlo con otra mirada, con otra mirada más externa, siempre nos va a dar... Eh, una perspectiva mucho más realista y, y menos crítica al final, ¿no? Sí, no, es lo que te decía, el no dejarte llevar. La crítica por tu no, menos agresiva, efectivamente. Sí, no dejarte llevar por tu cerebro, porque a mí me hace mucha gracia ¿no? esto que le pedimos a los niños de que controlen sus emociones cuando nosotros no somos capaces. O sea, yo ya te digo que llevo 20 años y eh, practicando yoga y, y bueno tengo un, bueno, yo soy una persona eh, no sé si soy o era <ríe> pero pero con mucho carácter no soy una persona pero, o sea muy reactiva o sea a mí si me haces algo enseguida eh, reacciono no entonces a mí el yoga me ha dado esto el el, el auto Claro, el antes reaccionar el 90% de las, de las veces y ahora reaccionar el, el 10%. Ojo, te cambia mucho, ¿no? La, la, la, la claro. mirada, la vida. Y claro. eh, cuando tienes hijos, es que, es es que porque cuando no tienes, bueno, la vida no te pone tantas, ¿sabes? Tantas veces ese espejo, pero cuando te tienes hijos. Es que, te, vamos, es que todos los días eh, tienes mil, mil oportunidades para, para mirarte en el espejo y decir, uff, venga, respira, no, no saltes, ¿no? O sea, los, los hijos son, si tú sí. los ves así, maravillosos maestros. A mí es que esto me encanta. Los los son maravillosos maestros porque nos van poniendo, ¿no? Y nos van diciendo, eh, cambia esto, cambia lo otro, cambia... Y a, a mí esto me, me, me fascina, lo que pasa es que claro, hay gente que esto no, no, no lo lleva muy bien. No, no, no, no hay bien. gente que, no, que no, no lo ve y ya está. No lo, veo, lo es ve o lo ve muy difícil. Es que mi hijo es, es que mi hijo es. Deja tu hijo, deja tu hijo, cambia tú, cambia, cambia tú, tú que tu hijo, que tu hijo va a cambiar, si es que ellos. Ya los conocemos, o sea, por todo el mundo ha sabido que son esponjas. En el momento que ellos notan el más mínimo cambio, ellos cambian los radicalmente. Bebés, fíjate, es que los propios bebés. Y, y también, Isabel, es importante, eh, sin irnos del tema, ¿no? Pero aprender a aceptar a nuestros hijos tal y como son. Sí, sí, o sea, sí. Justo, aquí, justo ayer no hablábamos sobre este tema, sí, en otra historia. Claro, es que hay que encontrar el límite, ¿no?, de, de corregir sus comportamientos, de, de mala educación, ¿no?, o sea, de que tenemos que enseñarles, ¿no?, pues, ciertos comportamientos como que no se pega o todo esto, pero, pero sin perder su esencia, sin perder que mi hijo es un niño súper movido, que mi hija es una niña, yo qué sé, súper juguetona y eso le lleva a que a mí a veces me incomode o sin perder... ¿sabes? La, la, la esencia de, de, de nuestros hijos, o sea, que no nos lleve el, el querer cambiarles eh, excesivamente, ¿sabes? Sí. Y dejarles de ser, ser quien son, ¿sí? ¿Sí? O sea, es, es, esto, es que es así, bueno. el, eh, tenemos esa, esa fea costumbre ¿no? de intentar cambiar a los demás cuando en realidad... Una persona cambia solo porque quiere cambiar, o sea, es una cosa individual. Yo cambio si quiero cambiar, tú no tienes que, o sea, es que tú no vas a conseguir cambiarme por mucho que me. Y ahí es donde viene. Bueno, el, el problema, Isabel, es que a los niños sí que les conseguimos cambiar desde el miedo, ¿sabes? Sí, pero, claro, pero, pero por eso ahí, digo viene, que ahí viene luego mucho el conflicto, pero antes de ese miedo. Tu niño se ha revelado porque él es así y se está revelando, y por se eso va rebelar. Viene, bueno, claro. y se va a revelar y se va claro. a pasar la vida revelándose. Y luego, es que mi es. hijo es muy rebelde, ¿Le claro. estás permitiendo ser como él. Claro. O sea, le estás permitiendo a tu hijo conectar con su esencia, le estás permitiendo a tu hijo desde dónde le estás corrigiendo, sabes? Claro, claro. Además, los niños te quieren condicionalmente, o sea, de hecho, eh, hasta, hasta casos de, de violencia. Y de maltrato, sí, sí, sí, sí. los niños te quieren incondicionalmente y están aceptando que tú les estés tratando así y les pegues y todo por, y porque de te hacer. quieren de manera incondicional. Pero sin embargo, los padres no, no somos conscientes de, de ¿No? eso. Y les y, les, y, y, y bueno, esto también les pues sería sí, de otro directo, muchísimo. ¿no? Pero les, les, les, les, les condicionamos nuestro amor. Mucho, sí, mucho. Mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Es que ese comportamiento no me gusta, ¿no? Sí. Como, ah, y le, y le, le desprecias que le estás enseñando ahí, ¿sabes? ¿Qué les, les estamos enseñando ahí a...? a Pero luego a cuando repites ese comportamiento tuyo, cuando te lo hace a ti, es como... Oh. Esto es, es, es que, que es, que es que esto. Que... Por eso te digo que, es que son maravillosos maestros de vida. O sea, si tú realmente te pones en esa posición eh, y les observas, dices... Ojo, qué lección me acaba de dar mi hijo mayor, sobre todo me, a, a, a mí me, me alucina las, la, los repasos que me hace. Sí. Me encanta, eh, me encanta, porque a mí me encanta aprender sí. y, y él me dice, no, a lo mejor, mamá, eso que me estás diciendo es una amenaza y yo digo, ah, ¿sabes? Pues sí, es verdad. Todo <risa> lo que has trabajado tú para claro, que te digo, digo, claro, eso? sí, claro. sí. Digo, cariño, ¿y cómo lo puedo hacer? Y él me lo dice. Que digo, jo, es que tienen, o sea, es que ellos vienen de serie muchísimo mejor que nosotros, porque nosotros estamos ya más estropeados, ¿no? Porque yo le digo, ah, hijo, entonces, ¿cómo te lo digo? O, y él me dice, pues mamá, lo que tendrías que decir es esto. Y digo, me quedo yo a veces sin recursos y, y, y se los pregunto a él. Entonces, si tú estás como padre abierto a, ¿no? a, esta, a esta mirada, jo, es que los días son maravillosos, es que los días son maravillosos y cuando no te quiero hacer caso, el tomártelo como, venga, a ver, ¿cómo puedo hacer que mi hijo, como un reto, no? Como, reto, ¿Cómo puedo hacer reto. una oportunidad? De, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo puedo hacer yo para conectar en este momento con mi hijo? No como, eh, vengo del trabajo, estoy amargado y lo que menos me apetece es lidiar contigo. ¿Por qué? Porque no has tenido ese autocuidado, porque no has tenido sí. ese autocuidado, no te has parado a mirar, no te has parado a pensar qué necesitas y entonces cualquier cosa que hace él te hace reaccionar, pero él no tiene la culpa. O sea, eso es lo que nos tiene que quedar claro, que si queremos algo somos nosotros los adultos lo que, los que tenemos que, que, que mirar esto. Eso es. La verdad es que sí. Jolín, ¿podría darnos para Mogollón de Tiempo? Ya te digo, hemos, hemos bueno, de hecho. Hemos, hemos tocado de todo ya. Hemos abierto un poco más el abanico. Yo digo, a mí me gusta cerrarme porque es que cuando te pongas a hablar, es que no paramos, es que no paramos. No no, no, no, es verdad. Esto es una conversación de estas, como digo yo, de arreglar el mundo. Porque sí, sí, sí, sí, son sí, las total, mejores. Total, para mi gusto, son las sí, que sí, más sí, me gustan, sí. desde luego. Sí, sí. Tenemos pues, que, que tener muchas más. Habrá que hacer otra. Yo os lo digo sí, a todos sí, al sí. final porque son temas tan interesantes que, que efectivamente hay mucho que hay que divulgar porque hay que contar. Hay que divulgar. Que... Mira, a mí, Isabel, esto me lo dicen muchísimo sí. en la cuenta de Instagram de, muchas gracias, Julia, por el trabajo que haces porque esto necesita. El otro día me decía una chica esto no se lo podemos mandar a los profesores <ríe> y digo habrá habrá que llegar también yo he sido he sido profe y es una de mis de mis metas no el, el toda esta manera de, de de enseñar no esta filosofía de, de vida que llegue que llegue también a los que llegue poquito también a los poco va llegando, a eh? los profes sí. poquito a poco sí. Sí, sí, sí sí pero bueno es verdad que Todas las gotitas que hagamos desde aquí eh, van a dar sus frutos y van a ir ampliando más gotitas y es que esto es así. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, hay que ir sembrando, sembrando en ellos y en, en la sociedad. Sí que es verdad. Pues nada, Julia, me ha encantado irte. hablaremos Muchas en otra gracias. ocasión, ¿vale? Y, jo, mil gracias por estar aquí, por toda la información que nos has dado, yo creo que va a ser una entrevista que, le, que les va a encantar. Así que nos vamos a despedir, que ya llevamos un buen ratito, mil gracias. Vale. Gracias a ti, Isabel, por la oportunidad. Y nos vemos en otra ocasión. Venga. Chao. Chao.